Doctor Federico Nazur, Fiscal de Estado, bueno, se han llevado adelante las presentaciones correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles han sido el tenor de estas presentaciones y este, cuál es el balance? Un buen día, efectivamente, eh, desde la Fiscalía eh, se ha trabajado en dos presentaciones, eh, por la primera de ellas hemos recurrido la medida cautelar que ha dictado la Corte, por la cual suspendía la convocatoria a elecciones para el día 14 para gobernador y vice, eh, la hemos recurrido porque entendemos que la medida cautelar es infundada y resulta arbitraria, ¿no? Porque, en primer lugar, el fallo dictado específicamente en el caso de Tucumán no tiene fundamentos. La Corte allí se remite a los fundamentos dados en otra causa, que es el caso San Juan. Pero resulta que el caso San Juan, como los antecedentes que allí se citan, especialmente el caso Santiago del Estero, difieren absolutamente del caso tucumano. Porque tanto en San Juan como en Santiago se está discutiendo una posible transgresión a una norma constitucional, cosa que en Tucumán no ha ocurrido. En Tucumán habla, había un vacío legal, una laguna del derecho, que ha sido llenada, como corresponde, porque se trata de una cuestión de derecho público provincial, provincial, Corresponde que sea llenada por las autoridades competentes judiciales de la provincia de Tucumán, sin intervención del gobierno federal. Esto, por un lado, es un recurso que se ha interpuesto contra la medida cautelar. Por otra parte, hemos brindado el informe que nos pedía la Corte en el marco de la acción de amparo. A pesar de que teníamos cinco días para hacerlo, lo hemos hecho dentro de las 24 horas. Ahora la Fiscalía, ¿cuánto tiempo debe demorar en tener una respuesta? No, la, la, a ver, el, el, perdón, la, Corte. la Corte tiene que dar una respuesta a, este, a la cuestión de fondo, es decir, a la posibilidad de Juan Mansur de ser o no candidato a vicegobernador en 48 horas. Así lo establece la ley. Y bueno, esperemos que este plazo se cumpla. No hay tal descargo, no hay tal descargo, porque en realidad eh, el, el trámite del amparo nos habla de un informe. Ese informe simplemente es un raconto de los antecedentes que han llevado, en este caso, a la postulación de Juan Mansur, Es decir, la acción promovida por él en su momento y el fallo de la Corte. Ahora bien, más allá de este informe, de este raconto de antecedente, hemos hecho una serie de consideraciones jurídicas, que entendíamos que eran pertinentes, eh, fundamentalmente porque consideramos que acá hubo una bueno, se ha vulnerado la autonomía de la provincia de Tucumán. La Constitución Nacional nos dice que la, las provincias dictan sus propias constituciones, que las provincias diseñan sus propias instituciones y eligen a sus propios gobernantes sin intervención del, del gobierno federal. Entonces entendíamos que no correspondía la intervención de la corte en este caso mucho menos de la manera en que lo ha hecho invocando una competencia originaria que no está dada porque el caso no entra dentro de ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 de la constitución nacional respecto a la competencia originaria de la corte y menos por la vía que lo ha hecho que es esta vía de amparo cuando fundamentalmente la corte tenía en sus manos un recurso extraordinario promovido por el mismo partido con idéntico objeto al de este amparo. Doctor, le pregunto, ¿se va a avanzar en el pedido de juicio político a los miembros de la Corte? Bueno, eh, eso yo lo desconozco. Lo desconozco, esa es uh, una decisión que no le corresponde a la Fiscalía de Estado de las provincias, es una decisión política que debe ser evaluada por las autoridades políticas. Gracias.